Estamos en la calle Ciega del Barrio Naranjal. El oficio mío yo trabajo con los sistemas hidráulicos de levante de volteo de volco, o sea, lo que llamamos los gatos. La vida mía es reparar los gatos, reconstruirlos, todo el sistema de levante de la volqueta, el, la bomba, el toma fuerza, los mandos de la cabina y el cilindro de levante. Eso es lo más que yo trabajo, no trabajo más nada de la mecánica, sino esa parte nomás. En mayo del 2000, ahí es que ya vine a poner taller aquí en Naranjal. Porque Don Eladio, que tiene un local allí todavía, él tenía parqueadero ahí todo. Y yo una vez vine a hacerle un trabajo a un carro de él ahí. Eso fue en el 97 que vine a hacerle el trabajo. Entonces ya de ahí me conocía y todo. Y cuando allá se acabó el taller que vendieron todo, nos dieron la herramienta a nosotros. Entonces, quedamos con la herramienta y cuando eso le trabajamos a empresas varias. Yo allí, ¿le trabajé que Dos años también le trabajé a empresas varias. En este taller estábamos dos. El taller industrial H&G que era de Hugo y él tenía la maquinaria, tenía el torno y tenía la fresadora y, la, y el soldador. ¿Cierto? y yo lo que es el trabajo de lo que es lo hidráulico entonces usted entraba acá y aquí sobre la derecha habían tubos, tubos desarmados, ahí sobre la izquierda también aquí allí adelantico a la izquierda estaba el cajón de la herramienta de Hugo acá en esta parte aquí estaba el cajón de la herramienta de Hugo de ahí seguía el banco de trabajo de él Ahí, era, se ve, eh, se ahí se ve la sombra de la mesa y todas estas cosas a donde llegaba y golpeaba uno que ponía los tubos así. Pa. Entonces, ahí estaba la mesa de trabajo de él. Aquí tenía la cómoda de la ropita, pues, de cositas que él guardaba y cosas así. Ahí, en todo este espacio así, hasta ese tubo que allá estaba el torno. Ahí estaba el torno instalado. Más luego aquí teníamos un esmeril en esta parte, aquí había un esmeril y aquí estaba la otra mesa de trabajo que es la, la de trabajo mía, tenía una prensa ahí encima y como tiene un cajón debajo ahí tenía las garrafas con los racores, eh, sellos y cosas de esas que uno conserva ahí ya allá tenía una estantería donde estaban colgadas las llaves, las palancas y cosas de esas, allá en esa parte. Acá es, este, ya esto es esta poceta, acá el baño y, y pues este es el, el orinal y cierto, todo. Pero aquí estaba para la ducha, pero esa ducha era la oficina que yo tenía mía, pues aquí verdad mis cositas. Pues vea, ese proceso, desde que yo llegué a Naranjal, estaban diciendo que el Naranjal lo iban a acabar, pues que lo iban a transformar, cosas de esas y todo. Aquí hay una, eh, una entidad que se llama Cornaranjal, que esa sí fue formada pues, antes de yo llegar por acá. A uno lo que le da tristeza es que ahí se hicieron muchas cosas y se dejaron de hacer muchas cosas también. A uno le da tristeza es porque no hay unidad en la gente. Entonces, debido a eso, es que se formó tanto problema acá y por eso consideramos que lo que está pasando hoy está pasando pero en una manera en que uno no lo quería si que donde hubiéramos sabido estar más unidos, hubiéramos logrado algo mejor. Porque de verdad, el progreso, eso avasalla hermano, eso va por delante y se lleva todo lo que usted quiera. Y eso hay que entenderlo y hay que compartir y hay que vivir con él y todo. Pero las circunstancias que da tristeza, que debido a la desunión, no, no, no va uno conforme para donde uno se va. Nadie está contento de los de acá, porque eso es muy amargo donde usted ya formó parte de vida y tener que abandonarla es muy para atrás. Y el consuelo que tiene el ser humano, pues después de que esté aliviado y todo, es que le den una buena compensación. Uno, uno tiene tristeza de irse de acá, sí Pero uno siempre que se va es con unas buenas ilusiones, mijo Y con la esperanza de que vaya a estar el mejor Y considero que yo para donde voy va a ir bien Porque es un espacio, porque yo que trabajo con carros grandes y todo eso Por acá para los espacios era un problema Hoy en día todo el mundo tiene un carro Y todo el mundo llega al carro y lo deja cuadrado es donde quiera en la calle y todo eso ya este es el segundo viaje que he hecho, que ya lo otro ya lo había echado. Para el parqueadero Bellavista, a todo el frente de la cárcel Bellavista, ya es bello. Un en la vida tiene, tiene varias vidas. La vida del hogar, la vida del trabajo. Y siendo el trabajo, es una vida familiar también con todos los que están, que se vuelven en familia para uno también. Esa es la cuestión. Pero la vida es dura, dicen, no. Hay que arrancar para otra parte, mi hijo. Y arrancar, aunque sea con tristeza, pero ¿qué más se va a hacer? ¿Mm? que no lo olvidaré